con la espalda recta los hombros alejados de las orejas voy a buscar un punto donde enfocar mi mirada y tomando una respiración profunda volver a tomar conciencia del aquí y el ahora Permitirme por unos instantes apreciar lo que percibe el alma a través de los sentidos físicos de este cuerpo. La temperatura, inhalo. Y reconozco los olores que percibe la nariz, los sonidos que perciben los oídos, los colores, las formas, la textura de lo que perciben mis ojos. Todo eso es parte del escenario del mundo, donde yo el alma, el actor a través de ese cuerpo, desempeño tantos distintos roles, tantas diferentes relaciones. Pero quien siente, decide, piensa, y actúa, es el alma que soy yo. Aquí dentro, justo detrás de estos ojos, puedo sentir esa energía sutil, espiritual que soy yo como un punto de energía consciente que le da vida a este cuerpo que recibe todas las señales de los sentidos de este traje e interpreta, siente, vive, así puedo sentir la conexión, la armonía que hay entre yo el alma y este maravilloso traje que es el cuerpo. Por unos instantes, puedo sentir desde el corazón un aprecio profundo, agradecimiento, por todo lo que este cuerpo ha hecho por mí las 24 horas de tiempo. Todos los días Que el alma Ha estado en este cuerpo Como cada sistema interno Cada órgano Cumple su función Automáticamente Sin que yo tenga que decirle nada todo sucede como tiene que suceder. Es mi traje maravilloso. Así que respeto, valoro y le agradezco profundamente por todo lo que el cuerpo ha hecho por mí aunque a veces no funcione de la mejor manera, ha estado sirviéndome 24 horas del día por todos estos largos años. Así que en este instante, el alma, en conexión con este cuerpo Me envío amor profundo a cada célula a cada átomo sentir que fue un regalo de la madre naturaleza donde los cinco elementos sirven al alma, me agradezco al agua, al éter, al aire, a la tierra y al fuego. Y así, me permito, poco a poco, disfrutar de este preciso instante donde el alma y el cuerpo están profundamente en armonía y dejo que este instante se grave en mí como yo el alma puedo está en completa armonía con el cuerpo, con la naturaleza. Se siente profundamente en bienestar, Con esta sincronía de bienestar, de comodidad, de aceptación y un gran sentimiento de gratitud, puedo ahora ir más allá, a entrar en el más agradable espacio de luz, como si el alma lograra liberarse de todas sus ataduras y quedar absolutamente libre. Siendo esa energía, esa luz espiritual, eterna, que soy, que siempre he sido y siempre seré. Entro en esta dimensión del más dulce silencio donde la mente se limpia completamente el alma disfruta de la naturaleza sanadora de este silencio aquí hay color, hay una pureza natural. Y aquí yo mismo, yo mismo, me siento en mi estado de mayor potencial de paz, armonía y estabilidad. Yo finalmente puedo confiar aquí en lo que soy, este agradable espacio espiritual. Ninguna influencia negativa puede contaminarlo. Estoy absolutamente a salvo. Aquí, el Ser Supremo, mi Guía Supremo, me recibe con tal cariño como si hubiera estado esperando por mí pacientemente por largo tiempo y al fin nos estamos volviendo a encontrar lo siento como un sol de amor donde su amor me envuelve como los cálidos rayos de amor de la fuente suprema inagotable infinita de amor su luz penetra profundamente en mis pensamientos dándole fuerza a mi mente haciéndome aún más libre. Aquí, en este espacio sagrado, donde puedo yo el alma acceder directamente a mi guía supremo, a mi Padre Supremo, Puedo escuchar el dulce susurro de amor, haciéndome sentir que soy un alma profundamente especial para mi Padre Supremo. Sentí El amor Inquebrantable Radiando directo Del corazón de mi Padre Supremo Hacia mí Envolviendo mi corazón Nutriendo al alma y haciéndome sentir como la cosa más preciada en el corazón del Ser Supremo. Como si yo fuera la luz de sus ojos. Sintiendo que el Ser Supremo me ve a mí por lo que realmente soy reconoce al alma que soy y me muestra en realidad quién soy yo libre de todas las ideas de la sociedad libre de todas las opiniones de los demás realmente ¿Quién soy yo? El alma Eterna Su Hijo Más preciado Y como su cariño Su confianza y la visión que tiene hacia mí, me hace entender que no importa lo que suceda en el presente, no hay nada ni nadie que pueda frenar mi papel. Mi destino, lo que yo el alma tengo grabado para mí en mi vida. Puedo confiar en mi fuerza, confiar en que en realidad en este viaje de la vida no estoy solo. Sola y que yo no vine a sufrir este escenario del mundo, es mi campo de juego, de entrenamiento. Que cada escena es para hacerme despertar en mí esa fuerza. Ese potencial que vive en el alma, que yo misma desconocía, que no hay escena en esta vida en que yo no sea capaz de resolver, aunque me cueste y lo tenga que intentar una y otra vez con honestidad y determinación y esta guía suprema puedo sentir que puedo que voy a poder y que he podido en esta conexión maravillosa en relación de nuevo con mi Padre Supremo puedo sentir mi propio destino abrirse frente a mí, saber que el alma y este cuerpo no necesitan tanto de las cosas materiales. Para ser feliz. La vida puede ser simple, sencilla, tranquila. Y aún así, yo el alma, poder explorar esa felicidad que es parte de lo que soy. Tantas cosas que pensé que necesitaba. Tantas cosas materiales que hoy no estoy ni siquiera usando. Toda esa falsa idea que lo material era mi felicidad la vida me está mostrando que no es así lo que estoy viviendo hoy está ayudándome a despertar mi propia conciencia espiritual de la plenitud que puedo vivir más allá de las cosas, de las posesiones, de las relaciones, e incluso de cualquier situación. Acepto lo que viene en mi camino como una nueva etapa para descubrir, el potencial que vive en mí y saber que siempre tengo esta certeza única y maravillosa de la guía suprema de este ser tan dulce que es mi propio Padre Supremo me guía, me acompaña y me ayuda a entender que incluso cuando este cuerpo tenga su hora, yo el alma, esta energía eterna, continuaré existiendo. Junto con mi guía, mi padre, mi protector, el único ser capaz de hacerme sentir esa fuerza invisible pero tan potente que hay en mi propio ser el único ser que nutre la esperanza al hacerme experimentar que yo no soy débil soy un ser completamente capaz creativo pacífico Armonioso, tener la honestidad de hacer en cada situación lo que yo en el alma realmente sé que es lo mejor a cada instante. Y con esta esperanza, volviendo a palpitar en mi corazón, puedo sentir también la fuerza de ese amor espiritual, inquebrantable, brillando hacia cada alma en este mundo. Encendiendo la llama de esperanza en los corazones de aquellos que están sufriendo tanto. Sentir que el amor de nuestro Padre Supremo cubre al mundo con su manto invisible, dándole fuerza a las almas. Que más lo necesitan haciéndoles volver a despertar su propia conciencia de quién soy el alma suprema amando todos y cada una de las almas en este mundo esperando pacientemente que puedan volver a sentir ese amor que nos une que nos hace una gran familia y el amor es la única fuerza capaz de transformar lo imposible en algo posible. El amor es la única experiencia que puede traer armonía en medio del caos. Puede traer esperanza a aquellos que ya la habían perdido, porque no importa lo oscuro que pueda parecer la situación, el brillo eterno del amor nunca deja de brillar. Puedo sentir la magia de este amor Llegando a cada rincón del mundo Como un rocío que refresca A las mentes cansadas Y trae paz a los que ya la habían perdido sentir esa luz retomando su fuerza en mí, en mi vida y en cada uno de las almas mis hermanos espirituales como un abrazo invisible ese amor que nos une y puede transformar y volver a traer armonía en esta enorme familia humana. Sentí este amor supremo palpitando tomando fuerza y haciendo que la vida se vuelva fácil. La esperanza sigue brillando en mí y con todos los mejores deseos de que cada alma en este mundo vuelva a reconocer desde su corazón su propio valor y el amor tan profundo que tiene el alma suprema por cada uno y que muy pronto quizás mañana venga de nuevo el amanecer y disipe toda esta oscuridad de falta de paz que la humanidad vuelva a vivir en amor con ese deseo puro tomando fuerza en mi corazón, poco a poco voy a volverme a sentir en la silla donde estoy, moviendo suavemente mis manos y mis pies, vuelvo al aquí y a la hora, omshan. Entonces, espero que hayan podido encender esa llama y que no se apague nunca la esperanza. Vamos a terminar con uno pequeñito de hoy. <ríe> y nos salió Bendiciones de Dios. A ver qué dice. Dice: Cuando comprendes que perteneces a Dios, Dios entonces es responsable de ti y así estás a su cuidado. A medida que crece tu amor por Dios, el entendimiento espiritual brota en tu interior. Y hay tanto poder que sientes que no hay nada que no puedas conseguir. Y a medida que Dios ve tu amor y fe, te devuelve aún más amor y más fe. Y así sientes que tu vida entonces está en sus manos. Para recibir las bendiciones de Dios, sencillamente recuerda todo lo que Él te da. Mantén sus dones vivos en tu corazón y sé responsable. Las bendiciones de Dios solo van a los que son sinceros.